Parado, me estoy aquí todos los días. Me hago eso 6, 7, 12, 15 horas. Y eso, cuando terminamos con la listilla, esta todas las partidas van a ser ir a por kills. A ver cuántas puedo sacar, Meri. Yo con, ya, con hacerme una partida de 18, 20 kills voy por satisfecho. Muy jodido, eh. Son palabras mayores, pero bueno. En principio, si, si paso mi, mi esto de 7 kills, iríamos por buen camino. Pero claro, ahora no me interesa, ahora lo que me interesa es caer en un sitio medio bien y coger el arma, tío, el RE, si no... Además que necesito que la gente esté disparando conmigo, tío, porque yo no puedo hacer tanto daño, tío. O sea, si no fallo una bala, se quedan a nada, tío, a 40 de vida. Está complicado el asunto, ya todo digo. <risas> Se me olvida, cariño, esto ¿eh? no juro. Qué cabeza la mía. Qué cabecita la mía tú. No, no te vengas conmigo, Jambo. a la cueva pero... Un campeón dirige la cuenta atrás del anillo y aquí tenemos al próximo campeón. Bueno, tenemos que entrar en el anillo y rápido. Estamos muy separados. Reagrupaos, vamos. Oh, mamá. No tengo copia, no tengo copiado! Eso no se borra. Ya volví, vale, cariño. Pues eso, que se me olvida lo de tu son sin cariño. Si se me olvida, me lo decís, eh, por favor. Y nos echamos una risas. Atentos a la nueva barca. <risa> Aquí hay un cargador ligero ampliado, nivel 1. Eso me irá bien. no sale tío yeah. Queda un minuto. 20 20 20 escaneando se resiste, Veinte Ya 20 ¿vale, cariño? Sí, te lo he dicho. Te he dicho que vale, y te he dicho que. Que eso, que, que si me empanan, como <risa> no recordéis. Me recuerdes tú. De tu something. Te he contestado, eh. ¡Sí, toma! ¡Fuera la mitad de los pelotones! ¿En de qué? La empanada soy yo, no me di cuenta que. Ya... Ah, vale. vale. Yo pensaba que, que, que a lo mejor no te había contestado o lo que sea, digo. ¿No se entera esta mujer? Bueno, vale, pues bueno no pasa nada, no te preocupes. Tío, esto no me sale, hermano. Eh, míralo. Aleluya. Hay un depósito de suministros. Sergio. <risa> no gendolo no, no, va vale. a Pero no la lo va. Toma. Aquí hay una mochila, nivel 2. Tranquilos. no se retrasará. Solo. vale se han pillado el portal eh aquí hay un portal vente lo cogemos cogilo todos eh Ah, que estáis allí. Están allí, ¿no? El otro, el otro. Tú no, no te levantas, amigo. Un momento, un momento. Vale, vale. No, ¿dónde estás? Salta para atrás. Ven aquí. Santa. Salta. Máquina. Bien. Tu ayuda es muy valiosa. ¿No manda la muerte? Ah, no, claro, sí, ha sido asistida. Y este que viene a lootear. Ay, a lootear, máquina. No me quites esto, no me quites esto. Aquí hay un botiquín. Yo iría para allá, ¿eh? ¿Cuántos son? Estás desencerrado, amigo. No, tío, no me lo quitéis. Pobre, tío. Qué rabia me da que me los quiten todos, tío. dónde se ha ido a curarse, ¿no? ¡Ah! Qué bueno eres. Es que no hago nada de daño con esto, tío. Qué asco da. No hago nada de daño, tío. Como no maté a uno, estoy jodido. 30. Recargando mis escudos. Hay una de arma. Me estoy reparando. Diez segundos hasta que se cierre el anillo. Vamos, vamos, vamos. Tira la vida, tío. Joder, saluditos, y los mato, ya. Hacerme caso, eh. Si la ganamos, nos vamos a ganar y yo no me a matar a ninguno, tío. A ser que este tenga fuego, que lo tiene. Vale, perfecto. La kill no importan, son las wins. Pero habíamos dicho mínimo una kill. No, no pongan la tirolina que no van a venir. A ver si me disparan. Eso no importa, el reto es ganar. Ah, pero un poco cutre, ¿no? Si ganó sin ninguna kill centrando en ganar entonces si es que lo teníamos que haber escrito cariño <risa> hay mucho vacío legal aquí ¿eh? <risa> primero con que tenía que conseguir mínimo tres kills y me hice el de las 301 dos veces <risa> ahora que es simplemente ganarla y yo emperrado en, en tener mínimo una kill vale vale vale vale <risa> De caribe con tu equipo, no te la jodes Está escondido, tío. Va a ser uno solo, eh. Pero bueno, me da igual, porque es que... Con esto es imposible, tío. Ha quedado claro ya que... La pistola esta da mucho sida, eh. Da mucho asco, tío. 35 segundos pero podemos llegar simplemente al depósito de suministros los dejo tierno pero flipas este está luchaando allí No sé qué le hace falta. voltea como 80 cajas. Y ahora van a estar en el búnker, eh. O sea... Qué pintica. Son esos tres, creo. La parca es este. Gente básico. Tiene pinta de ser uno solo, tío. Si no, nos estarían buscando ya. Hace rato ya nos habríamos reventado. ¿Qué opináis? Yo creo que va a ser uno solo, ¿eh? acaba de cambiar, ahora son otros. ¿Esos son los champiñones? Dentro del búnker. Van a estar dentro. Sí, por la defensa. Aguanta, básico. Una lifeline, sí. No tengo piñas, eh. A muerte. Eh. Pongas, tío. Ah, no, que no tenemos. Y me voy a decirle: pongas. Nos gusta que era un cáustico. De la vida. Uno, dos. GG Let's go Vámonos Se o tres, seis horas <ríe> <ríe> GG Hostia vaya grito <ríe> so los GG Vámonos Lo <ríe> no, que me ha costado tío lo que me va a costar, hermano. Sí, sí. No, no. Oh, fotre. No sé ni lo que digo. Vámonos. Bueno, dedicada a mi lobita. Dedicada a nuestro querido amigo Ryu y a Game Over, tío. Cuida de tu niña, eh. Que va a ser una grande, ya lo sabes. Sí, sí. Gracias por quedar, chicos. Uy ese gato que será ese es río. <risas>